Il comodis cena Subra Me levanto temprano, me fumo un cigarro Y quien chucha amarró mi mano a este jarro Con su sabor amargo mi mañana Solo queda arreglarla, con más nada que Fumarme un caño de lo que me queda De, de una cosecha que aún no llega la típica del Josema Todo sabe ya pa'l que llega a le queda, bro Voy de frente, cruz, serpa Tu siembra, luz, letras, Siempre voy full metas Y sigo siendo un meta, yao. Vive el momento, pero ocupa bien tu tiempo Aprecia el llanto un lamento para dar un consuelo Honesto, de nada sirve esto Si al final no le colocáis la última gota de sentimiento Una pasión única, la música me vuelve loco La música, hermano, mi música también Pierdo la cordura a la hora de componer Mi cuaderno es infinito y me voy a perder Me pueden encontrar en el verso que escribí ayer Pero tengo claro que más caso no le hago Total, todo contacto negativo es malo yo corto por lo sano y así nos vamos